¡Hola! ¿Cómo están? Estamos en, todavía en Shinjuku como que es el barrio más central de Tokio el barrio donde hay muchas tiendas muchos restaurantes mucha luz de noche y vamos a una parte muy interesante es más un video para chicos discúlpenme chicas es el barrio que se llama... bueno, las calles más bien unas calles que llaman Kabukicho Kabukicho son como... Calles donde están bares de striptease, eh, también muchos check shops y muchas otras cosas loquitas que vamos a visitar juntos. Eh, me imagino que si sí, hay mucha prostitución en esa calle, yo leí por internet que hay mucha mafia por ahí, entonces vamos a ver esa calle juntos. Espero que no me pase algo mal. Bueno, no me pueden robar porque es muy tranquilo aquí, pero... Lo que pueden hacer, pues, es decirme que no se grabe o cosas así. Bueno, vamos a ver. Si me regañan, será la culpa de ustedes por ser chismosos y querer ver todo de Tokio. Eh, bueno, como decía antes, Izabarrío eh, leí por internet que pertenece a muchos yakuza Bueno, yakuza quiere decir mafia, literalmente. Eh, entonces, digamos que aquí hay muchas prostitutas de todo el mundo. Incluso he leído que prostitutas latinas. No voy a citar los países porque lo digo se van a insultar, yo sé ya cómo son en los comentarios, ustedes son muy groseros, pelean por cualquier boa, pero sí leí que muchas latinas, de muchos países latinos, sobre todo algunos que conozco bien, donde prostitutas vinieron a trabajar aquí, o sea muy feo, y obvio, los olvidan, las obligan perdón, a tener sexo y a reembolsar una deuda por el pasaporte, o por cosas así, entonces podemos decir que sí, normalmente las prostitutas son internacionales, Uh, no, no he preguntado los precios, no me interesa obvio, pero ni por curiosidad me ha dado como miedito, pero bueno, acerquémonos a la calle principal donde están las, las prostitutas y aparte de eso claro, hay muchos casinos, karaoke's love hotel, los love hotel son los obvio, los, bueno en español de Colombia se dice residencia, moteles, donde se toda una noche, o tres horas, o una hora, depende de si uno sea precoz o no. Y entonces, y hay de todo, bueno, no sé por qué hay un pequeño templo por aquí, interesante. Bueno, estamos cerquita, porque aquí pasé por muchas calles donde no, no pasa mucho, pero ahora voy a la calle principal de las fufas, como se dice en Colombia. Fufas quiere decir las prostitutas. Y entonces Kabukicho es muy famoso en Japón, sí, porque... Es muy bonita la calle, a pesar de que sea mucha prostitución y todo, pero no solo hay esto, hay también restaurantes y cosas así. Bueno, eh, yo creo que ya estoy en Kabukicho, Kabuki aunque creo que la entrada principal es la que está delante. Bueno, estoy un poco lento, hay mucha gente, siempre hay mucha gente en Japón, pero la mayoría de la gente sale más de noche. Como que todo el día están trabajando, trabajando, y no sé por qué de noche empieza a haber mucha, mucha gente porque salen del trabajo eh, entonces se llena muchísimo de noche y pues de día tampoco está vacío, pero de noche pues miren parece una hormiguera, está todo lleno, y eso que es la calle más concurrida eh, bueno, me acerco a Cauquicho de verdad esta vez, estoy un poco lento, qué pena eh, está frente a mí, a la izquierda aquí también ahí. Hay... ah bueno, empieza a ser un poco sexual porque miren lo que está detrás de mí, como que una chica en pelota, bueno, no se ve mucho por la luz, ay, perdón. Eh, entonces, se sí, nota que hay muchos bares de, de esto, como decía, mangas, hentai se dice en japonés. Aquí está Sega, no sé si conocían esa marca de videojuegos. Sega, bueno, no sé si la conozcan, era un videojuego muy famoso que me encantaba. Eh, bueno, una marca de videojuegos porque no era un juego en sí, pero una marca como Nintendo Bueno, y aquí está Kabukicho eh, El letrero que vemos aquí de rojo es lo que quiere decir que es la entrada de Kabukicho Bueno, miremos, creo que no está todavía tan tarde para ver a las chicas con falditas pero igual vamos a chismosear a ver si hay chicas que salgan un poco en la calle, aunque no, está como temprano Pero bueno, eso es Kabukicho hay muchas cosas que no sé qué será, no sé, cómo. de pronto, sí, Love Hotel, o sea, moteles. O aquí como por ejemplo se pueden ver muchas chicas en faldita, si les interesa, pueden entrar. No sé cuánto vale, pero me imagino que es costoso, ustedes saben, el sexo es generalmente muy costoso en todos los países del mundo. Oh, aquí hay unas lindas chicas, bueno, las veremos atrás, no voy a hablar mucho con ellas, bueno, ni mirarlas pero sí, chicas que están ya en pelota casi bueno, exagero, pero en faldita que veremos a mi, a mi derecha dejé un espacio para que las veamos más y sí, yo creo que ya pues no solo son meseras La, aquí las vemos, no creo que sean solo meseras me imagino que hacen otras cosas prohibidas y también hay muchos restaurantes como decía, bueno ven es muy animado se ve de todo y ahora vamos a caminar hasta el... Centro comercial también más famoso del centro de, de Tokio, podemos decir. Está adelante. Bueno, voy despacio porque hay mucha gente. Espero me perdonen. Bueno, la verdad, no se va ve a ver muchas chicas en pelota aquí, no. Solo se ven como las chicas que vimos aquí a mi derecha. Eh, chicas que están en faldita. Y obvio, muchos letreros, muchísimos letreros de, de cómame. Como aquí, otro letrero a mi izquierda. Bueno, no se ve mucho por la luz pero hay sí, muchos letreros que con chicas casi desnudas y aquí es la entrada, entonces como decía de Kabukicho la entradita, ahora salimos entonces sí, es decepcionante porque si querían ver, de ver las mujeres desnudas no no era de verdad porque aquí lo hacen más escondidas entonces ahora vamos al centro comercial más famoso vemos que ya casi de noche entonces hay mucho ruido y vemos la torre, las torres más bien aquí se ven muy bonitas y son muchas, numerosas bueno, es complicado hacerse eh, un camino porque hay mucha gente que está por aquí más con eh, este ahora ah, ya, puedo pasar con este crucero, bueno, este peatonal a ver, vamos a pasar este cruce peatonal bueno, espero que no me den un empujón y se me caiga el celular entonces ahora si sí, pasamos tranquilamente para que les muestre rápidamente este es un centro universal muy famoso. Pero miren esa calle bonita. Es muy hermoso y más de noche con esos colores, esos letreros, esa gente como hormiga. Entonces esta parte no es la parte con más densidad de la ciudad. Hay otra, ciudad, hay otro barrio que se llama Chibuya donde hay aún más gente. ¿Dónde está? El... Ah, sí está. Donde yo hice el video. Eh, del cruce peatonal más famoso de tokyo es es la calle que dicen que tiene más densidad eh, por ejemplo dicen que hay como 19 mil personas al kilómetro cuadrado lo que es mucho bueno vamos a ver un vagabundo un camino en colombia que está durmiendo aquí los hay muchos pero aquí no piden dinero aquí son muy pacíficos y aquí um, pues viven, no sé, cómo hacen sin pedir plata y no, no son agresivos, parecen amables, yo he visto muchos y nunca me han pedido la plata y menos atracado bueno, ya, vamos a terminar entonces esta caminata, espero les haya gustado aunque no, no vimos cosas, como les decía, pornográficas yo sé que muchos querían verlas bueno, la verdad yo, uy, uy, pucha! casi me caigo yo también soy curioso a veces cuando hay calles así pero obvio que a mí me, me daría miedo Consumir esto porque con la mafia y los precios muy fuertes no, no es recomendable que digamos. Aquí está el metro pasando y ya casi llegamos al final de la calle para mostrarles este centro comercial muy grande. Es un laberinto, he ido y uf, casi me pierdo siempre. Se llama Luminest y es súper enorme, pero es más subterráneo, aunque también tiene sus pisos. Pero aquí hay muchas, muchos centros, centros comerciales que parecen pequeños. Pero son muy grandes, solo que están más bien debajo de la tierrita hermosa, eh, bueno ya nomás, entonces los dejo, aquí está el centro comercial que les prometí, ay espero que soy muy malo para cuadrar, soy súper malo con esta cámara, bueno este celular más bien, bueno miren esa calle, si ¿Sí ven que les decía que parecimos hormiguitas, entonces el centro comercial está aquí la, detrás de mí, es el Luminest, bueno, no sé bien escrito aquí, pero uy, sí, está demasiada gente. Ese centro comercial es más poblado, bueno, más poblado, más famoso de Tokio, no el más grande, no sé por qué cuál es el más grande, pero es muy, muy grande. Bueno, yo los dejo con mis hormiguitas en mi hormiguero lindo. Bueno, hoy es un evento especial para el canal. Voy a presentar a mi novia. Está aquí a mi lado. Tengo que bajar un poquito la cámara porque es muy bajita. Yo les dije que me encantan bajitas. Bueno, es japonesa, obvio. Aquí está. Hola mi amor. ¿Cómo estás? Entonces es Robóticas, es un nombre Bastante guapa. Está saludando un poquito tímida. Habla un poco de inglés. Está moviendo como las manos. Oh. Me muestran unas cosas Bueno, no es tan romántica Pero la entendemos porque es mira, Y le gusta comer, ¿cierto? Y obvio, para el video Falta el besito Bueno, eso lo guardo para mí con ella No, mi amor, después lo hacemos, no te preocupes La gente no es tan grosera Bueno, lo dejo porque Vamos a ir junticos Hasta el motel Un love hotel, chao Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Vamos a ver la comida japonesita. No hablo de, la, de lo que acaba de pasar, sino de la comida de verdad. Que está aquí, por ejemplo. Entonces, si sí, hay muchos restaurantes de comida típica, me gusta eso porque los japoneses en general comen mucho de su comida. Y vamos a ver, entonces, algo curioso son las máquinas donde el señor acaba de servirse. Entonces, miren. Estas máquinas tienen mucha comida. Como vemos aquí, a... Uh... Y, eh, bueno, digamos esto, 550 yenes. Bueno, la moneda son los yenes. Entonces uno elige lo que quiere, uno introduce la, la plática aquí, claro que se reembolsa. Entonces sí, uno elige la comida y tiene un ticket, un tiquete. Y uno entra para darle al cocinero y, o al mesero para que te regalen la comida que, que eliges. Entonces sí, eso es lo, lo que es curioso de la comida japonesa. No sé, me imagino que hacen eso para ahorrar un empleados que te que que consultan al cliente y otra cosa curiosa es que todas las puertas en japón no se abren cuando uno está delante de la puerta sino con el botón uno le da clic clic y se abre la puerta y uno pues da el ticket al ticket a la persona para comer bueno vamos a comer junticos eh, les compartiré mi comida entonces, bueno, no voy a este restaurante, la verdad, vamos a otro y vamos a comer juntos para que les muestre la comida típica. Bueno, aparte de las máquinas con la comida, se puede también ver eh, lo que me gusta más, los platos que uno puede elegir para comer, entonces son de tamaño real, obvio no es comida dentro, dentro pero es como plástico, se parece de verdad comida, y... No. Lo que me gusta entonces es ver la realidad, o sea, uno ve una cosa en el plato como el McDonalds, ¿no? una hamburguesa, que rico, pero no, no. muy fea la, la realidad. Bueno, entonces hay números y uno elige el plato que uno quiera. Yo creo que voy a comer este, el 310 yenes, este. O sea, este lo voy a elegir porque me gusta, tiene sopa, un huevo y un poco de cerdo Bueno, no soy musulmán entonces puedo comer cerdo Entonces, a comer Entonces el número era, bueno, era 19, no, 23 Entonces voy a mostrarles cómo es la comida Vamos a comer junticos Bueno, estoy en el restaurante eh, Lo que voy a comer vale más o menos 4 euros Aquí vemos la comidita eh, está el huevito, un poco de puerco y siempre con noodles, bueno, con pastica o fideos Y no sé, aquí una, algo del mar, algo así eh, Entonces, esa es la típica comida que me comí casi todos los días en Japón Pero bueno, como es barato y es rico, pues me gusta Y entonces, generalmente, sí, como lo decía en otro video Se come siempre comida japonesa en Japón A ellos les gusta su propia comida Y no comer tanto comida chafarra bueno, qué pena, no quiero molestarlos más. Hay que comer, entonces nos vemos cuando todo esto desaparezca. Estamos cerca de la Torre Eiffel, pero no de París, sino de Tokio, ya que la copiaron hace como 60 años. Es 7 metros más alta que la Torre Eiffel. Bueno, a mí me parece un poco menos bonita, porque la Torre Eiffel tiene los campos elíseos al lado, y porque es la Torre Eiffel. Pero miren, entonces esta obra de arte, que tiene 7 metros más que la torre Eiffel o sea que tiene como 333 metros y la torre Eiffel está a 320 y algo entonces si sí se ve muy bonita pero de rojo no está como la torre Eiffel como marrón o no sé cómo decir el color de bronce, esta sí está muy roja entonces se llama en la torre de Tokio y vamos a subir arriba aunque no se puede subir tan tan arriba pero la entrada es un poquito más barata que la de París <rires> Il a déjà eu Il moi. con la noviecita bueno no sé cómo se baila esto pero algo así cierto pero ella no mira por acá ella mira por aquí ¿qué? ¿qué? qué, qué, qué? ¿Qué dijo? que que me... dijo quiere apretar la mano no tampoco está convencida conmigo creo que dice que bailó muy mal ese es el problema